¡Sabes! bien no a jugar. Holy shit Dale, Bueno, él le puso sonido, así que... Ok, fue mucho que le jugaba a Roblox, así que... Por eso vine a atrás de Anibus. Los... <risa> <risa> <risa> Me hago un poquito de la escultura. Bueno, esto es por Navidad, pero no la he Y esto viene acá a mis manos, que puedo lanzar dinero. Es el mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, el dinero, dinero, el dinero, el dinero, el dinero, dinero, dinero, aprende algo. Dinero. Es porque en todo el tiempo que no estuve grabando nada, estuve ahorrando. Obviamente esto ya lo gasté, en esto se usaba 10 que es el objeto final. Y lo estaba ahorrando por la bolsa de dinero.